gobierno, de cambio de delegado, aunque no tengo inconveniente en hablar de ello después, eh, sino que tenemos sobre la mesa, sobre el tapete en este momento, un documento vital, un documento eh, de capital importancia que viene a demostrar que esta panda de, de locos que se nos ha llamado en algún momento por un personaje oficial, los mataos. ...estos matados que somos la plataforma por su ...y los vecinos que están defendiendo con agallas... ...la dignidad de sus barrios, están defendiendo su dignidad... ...pues tienen que aprovechar eh, las herramientas legales... ...que son con las que hemos trabajado, desde siempre... Eh, ...por hacer un poco un balance de la situación... ...en 2014 nosotros presentamos una denuncia ante... El, la Fiscalía de Murcia, entonces era fiscal de medio ambiente eh, José Luis Díaz Manzanera. José Luis Díaz Manzanera en 2014 abrió, porque vio que procedía, abrió caso, abrió expediente sobre nuestra denuncia y llegó con ella a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional lo admite a trámite y. Eh, cae el tema en manos de una jueza que qué disparate, no tiene inconveniente en decir don José Luis Díaz Manzanera, fiscal de medio ambiente, no le reconozco legitimidad activa para en una obra pública usted que es fiscal de medio ambiente pueda pedir declaración de impacto ambiental. ...desde mi punto de vista no cabe mayor disparate... ...si un fiscal de medio ambiente... ...que eh, con, el, con el, la constitución en la mano tiene potestad para... ...defender la ley y los derechos de los ciudadanos... ...la jueza le dice que no le reconoce legitimidad activa... ...para exigir una declaración de impacto ambiental... ...en una obra pública como era la llegada en superficie... ...de la alta velocidad... ¿Quién puede tener legitimidad? Entonces, bueno, pues aquel disparate eh, eh, llevaba parejo un informe de un científico, de un experto neutral, independiente, imparcial, y que estaba fecha, está fechado en 2015, que nosotros desconocíamos. Desde luego, la prudencia es una de las virtudes que... que que eh, puede hacer gala el señor Díaz Manzanera y mira por dónde oh, ayer por una periodista eh, una miembro de vuestro gremio con un par de agallas que es Rosa Roda eh, hace público el, este documento no, no el documento completo yo tengo que confesar que no lo conozco eh, eh, en, en su totalidad y queda en evidencia ...que el 13 de marzo de 2015... ...emite un informe pericial... ...Luis Burillo Borrego... ...ecotoxicólogo forense... ...del Instituto de Medicina Legal de Valencia... ...y ese informe viene a decir... ...que entre las conclusiones últimas... ...dice, primero... Es clara la necesidad de realizar una evaluación ambiental del proyecto modificado que tenga en cuenta los impactos a evaluarse de acuerdo con el procedimiento legal establecido y con las garantías debidas. Segundo, el proyecto presentado en la actualidad adolece de determinadas deficiencias en cuanto al control y minimización del impacto ambiental ...en comparación con el autorizado... ...por la declaración de impacto ambiental de 2009... ...para el tramo. Efectivamente, había una declaración de impacto ambiental... ...en 2009, pero era para la llegada soterrada... ...del AVE a la estación. Era un informe de impacto ambiental positiva... ...para crear un nuevo acceso ferroviario a la ciudad de Murcia... ...absolutamente soterrado hasta la estación e incluso más allá de Barrio Mar. Con aquel informe en la mano, veíamos que la obra que se iba a hacer no procedía, no podía hacer uso de, aquel impacto, de aquella declaración de impacto ambiental de 2009, y eso lo defendimos con una eh, con un informe de una persona que no estaba en la política en aquellos momentos. Ángeles Moreno Micol, que elaboró un informe que es el que ha llegado a todos los medios y que demostraba que lo que se quería hacer solo se parecía al proyecto inicial en el que del que tenía declaración de impacto ambiental, solo se parecía en el 18%. Bueno, pues con todo esto en la mano eh, es el momento de que de una llamada a través de vosotros a la clase gobernante que se empeña en seguir adelante con una obra ilegal. No porque lo digamos estos matados que somos la plataforma por soterramiento, ni siquiera su asesoría técnica, sino porque lo dice nada menos que el Instituto de Medicina Legal de Valencia ...que no creo que nadie dude dude de su imparcialidad y de, y de su objetividad a la hora de elaborar el informe. Eh, el, el, el informe entra en tres apartados. Uno, en primer lugar, el efecto barrera de, de, esa, de ese muro que se quiere hacer que nos dicen que no es muro porque es transparente y porque podemos saludar a los que están al otro lado y que va a evitarnos vibraciones y sonidos, que el objetivo es para beneficiar a los ciudadanos porque producirá insonoridad y quitará molestias, bla, bla, bla, bla, música celestial, pero que es un efecto barrera in, incuestionable y del que las primeras víctimas están siendo especímenes de aves de, eh, protegidas, de especies protegidas, algunas que ya se han estrellado en esa barrera eh, eh, que mm, afortunadamente ha dejado de ser transparente porque los grafiteros se han, eh, han hecho la labor de quitarle la transparencia que era uno de sus mayores defectos eh, para efectos de barrera para la fauna eh, de, de la zona. En un segundo momento de, del informe entra en las emisiones de ruidos y vibraciones... ...que son perjudiciales para la salud humana de los habitantes de la zona. Y por fin también cuestiona el, el, el asunto, el problema de los vertidos... ...porque no está bien resuelto y produce contaminación en el espacio eh, público, en el en medio ambiente... Eh, ...en donde quiera que se eh, vertieran... ...que estaban de, estaban eh, señaladas unas zonas... Eh, ...en la costera sur, precisamente en ese plano inclinado... ...que es la costera sur, en ramblas... ...y en zonas eh, que no eran en absoluto de, eh, lugares propicios... ...porque ya sabemos lo que son las lluvias torrenciales... ...la gota fría... Y en las inundaciones de la zona, y en esos arrastres, aquellos materiales, muchos de ellos contaminantes que se iban a depositar, podrían haber sido arrastrados a San José de la Vega, a Torreagüera y a aquellas zonas de, aquellas zonas de, de la costera sur. Eh, todo esto eh, lo hemos denunciado en Europa. Y eh, es evidente que existe un vacío legal en España en la aplicación de una doctrina que se deriva del convenio de ARUS que hemos declarado ante la Comisión Europea en nuestra presencia en, el, en la Comisión de Peticiones el 23 de noviembre pasado. Vamos a elevar una, una nueva queja ante... Eh, la UNESCO en materia de comercio, una institución que se llama UNECE, que tiene como objetivo el control de las actividades comerciales y el impacto sobre el medio ambiente. Es una institución que tiene sede en Francia y que vamos a llegar a ella para defender la legalidad de una obra que no puede seguir adelante el derecho los derechos de los ciudadanos y el interés público general que eh, al fin y al cabo es el objetivo, uno de los objetivos y de las funciones que tiene la Fiscalía eh, que viene regulada por la Constitución en el artículo 124 y que eh, en uno de sus apartados dice claramente el Ministerio Fiscal sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos tiene por misión Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Esto es lo que pretendió en, en 2014 el, nuestro fiscal de Medio Ambiente y que fue eh, desautorizado por un fiscal, una fiscal de la Audiencia Nacional, que me atrevo a decir que no sé si en estos momentos en el que se ha denunciado... Eh, tan evidentemente la intervención del Gobierno en el Poder Judicial y que la separación de poderes es una teoría que en la práctica en España no se lleva a cabo, porque hay una interferencia, claro, del Poder Ejecutivo en el Poder eh, Judicial. No sé si en este momento se hubiera dado, pero que se dio en aquel momento. Eh, desde la plataforma entendemos que ante este informe de las autoridades Deben tomar, las autoridades, nuestros nuestro, eh, gobernantes, deben tomar decisiones desde este mismo momento, en sentido contrario de las que se han tomado hasta ahora. Asimismo, entendemos que en una región en la que los gobiernos están ejerciendo su función de gobierno en minoría, tanto en el gobierno regional, regulado por la por la. ...asamblea regional, por el Parlamento regional... ...como en el Ayuntamiento de Murcia... ...los partidos de la oposición... ...no pueden ponerse de perfil... ...no pueden hacer oídos sordos... ...al informe... ...que... ...Honda Cero y Rosa Roda... ...ha puesto sobre el tapete en este momento... ...en este momento... ...ni el Ayuntamiento de Murcia... ...ni la oposición... ...el Partido Socialista... ...Ciudadanos, ahora Murcia, Cambiemos Murcia pueden ponerse de perfil, pueden hacer oídos sordos a este informe que tenemos sobre el tapete y deben de pedir de inmediato la paralización de las obras. Cosa que no, no sería la primera vez, porque bien sabéis que el Ayuntamiento de Murcia tiene un acuerdo tomado en ese sentido, aunque sea en contra de los votos del Partido Popular y del alcalde eh, que preside la Corporación Municipal, pero que se adoptó por mayoría, porque en aquel momento toda la oposición eh, hizo mmm, causa común y en la, en, en, en la mmm, Asamblea Regional también se han llevado a cabo estudios eh, en este sentido, mociones, pero que el día 21 próximo, el día 21, eh, mmm, se van a presentar de nuevo mociones sobre la situación de las infraestructuras y del ferrocarril en la región de Murcia. Y creo que es el momento decisivo para quien está apoyando al Gobierno regional, que gobierna en minoría pero gobierna con el apoyo puntual de, de partidos de la oposición, a la vista de este informe, rectifiquen y se definitivamente se tomen acuerdos que vayan en el sentido de que no prosiga una obra que es manifiestamente ilegal. El AVE no puede llegar en superficie a la estación del Carmen por el trayecto propuesto y adjudicado a la empresa aldesa en mayo de 2013 sin estudio de impacto ambiental el AVE puede llegar perfectamente a la vecina Villa de Beniel mientras se realiza el soterramiento de las vías en la ciudad de Murcia. Mientras tanto, creemos que es el momento. Proponemos abiertamente y esperamos que se abra para toda la ciudadanía de la región la variante de camarillas no solo para mercancías, que se abra también para pasajeros tal como ha sido hasta este momento la línea histórica Cartagena-Murcia-Chinchilla que consiguieron los murcianos del siglo XIX con Jara Carrillo a la cabeza que reaccionaron valientemente ante lo que de la primera línea de larga distancia, Madrid-Alicante, fue esa la primera línea, eh, incoherentemente y por intereses personales del marqués de Salamanca en la provincia de Alicante, amiguísimo de la reina Isabel II, y que pasó por encima de lo que debió haber sido la primera línea de larga distancia, que debió haber sido por Murcia, que para eso Murcia era el adelantado de Castilla. La figura de la de, histórica del adelantado de Castilla es una figura que ha estado personificada en personajes de murcianos, de murcianos y en virtud de, de ese acuerdo, de esa figura adelantado de Castilla, Murcia era la salida de Castilla al mar, como Santander era la salida de Castilla al Cantábrico. Sin embargo, en aquel momento se violó por intereses personales del Marqués de Salamanca y, y la primera línea fue Madrid-Alicante. Sin embargo, los murcianos de aquel, de aquel momento, cuatro años más tarde, solo cuatro años, consiguieron que Murcia no dependiera de Alicante y tuviera su propia línea directa con Madrid. Esa línea ha sido hurtada a Murcia. Nos hacen ir a Madrid por Alicante dando tumbos por la comunidad valenciana contra la que no tenemos nada, pero ¿qué hacemos nosotros yendo a Alicante yendo acercándonos a Elche, a Monforte, decir a Novelda, luego a Albacete, luego a Cuenca, luego hasta Madrid, cuando tenemos una línea directa que nos acerca desde Murcia a Madrid 400 kilómetros, sin dar tumbos y casi en línea recta, esa línea debe ser recuperada y no solo que sea como es, ha sido diseñada por el Partido Popular para mercancías. Proponemos que... Promovemos que la variante de Camarillas sea para viajeros también, y con ello, con los talgos actuales que son los peores, las peores unidades de talgos y altaria que salen de Madrid en dirección de toda la piel de toro, los peores. Incluso con ellos llegaríamos a Madrid en tres horas y media. El talgo por Alicante nunca llegará en menos de tres horas y eso, esa es la razón, y lo denuncio públicamente, de que la variante de Camarillas, estando como está terminada, no se haya puesto todavía en funcionamiento. Sería una competencia a la opción que nos quieren brindar de ir a Madrid por Alicante y eso no quieren que ocurra. Están las vías hechas. Están las medidas de seguridad implantadas, están la, las señales semafóricas, los túneles, los túneles en funcionamiento. Tan solo falta que se pida la gestión de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, la ASEF, y eso no se ha hecho, me atrevo a decir, por interés de que no ocurra y no se abra esa línea, antes de la llegada del AVE por Alicante. Pedimos que se abra de inmediato, que la Agencia de Seguridad Ferroviaria empiece a actuar y a revisar esas líneas, que haga las pruebas con trenes de prueba en esa, en esa variante y de manera tal que... Eso es un periodo que puede durar entre tres y seis meses. No es algo que puede ocurrir de hoy para mañana. Pero si empezamos hoy, a final de año, nuestros talgos pueden estar en Madrid en tres horas y media. Y eso es lo que están queriendo que no ocurra. Están queriendo evitar. En este sentido, no quiero terminar sin referirme a las intervenciones tendenciosas e interesadas que están realizando determinados responsables de patronales regionales que están haciendo manifestaciones eh, que son una presión evidente para que quien ha llegado al Gobierno tenga que pasar por narices por lo que había aprobado el Partido Popular de manera ilegal se ha atrevido a decir, no tengo pelos en la lengua, se ha atrevido, se ha atrevido a decir el señor Albarracín ayer, no quiero pensar que la llegada del AVE, que ya estaba y ya era una realidad, se vuelva atrás. Por favor, señor Albarracín, es una obra ilegal. ¿Va a ser usted capaz de seguir presionando para que siga adelante después de conocer este informe que demuestra la ilegalidad certificada por un órgano imparcial, que no es la plataforma ni los vecinos que pudieran ser interesados en este asunto, va a seguir arrimando el agua a la sardina de un gobierno que va a ejecutar una obra ilegítima. No tiene usted autoridad alguna para hacerlo, porque desde... El momento en que hizo usted campaña con un presidente que ha tenido que dejar de serlo por corrupto y por estar implicado. Usted, usted, no puede dejar, usted no puede seguir dando consejos a los ciudadanos de Murcia. No tiene derecho y en su apoyo pierde legitimidad desde el momento que ha utilizado una patronal que preside y la ha puesto a disposición abierta de un Gobierno con claros signos evidentes de corrupción y que le ha costado el puesto al presidente que usted, con, el, con el que usted hizo campaña. Bueno. Eh, sobre este asunto no tengo muchas más cosas que añadir y quedo a disposición de, eh, si queréis, hacer alguna alguna observación, alguna pregunta. Ver, ahora después. No, antes de que ¿Cuál? Bien. La manifestación está en está en cartera. Incluso eh, tenemos mm, hemos estado barajando. La, la plataforma por soterramiento ha estado barajando. Eh, mm, lo que pasa que.. os puedo decir con toda claridad. La semana del 15 de, de junio. Pues tenemos unos campeonatos de fútbol mundial, eso no sé qué. Eh, que van. que tienen tirón. Nadie va a poner duda la legitimidad del amor al deporte o lo que queráis, pero nos va a quitar audiencia. Estamos pensando en los últimos días de en la segunda en la última decena del mes de junio, sabiendo que no son buenas épocas, que las clases terminan el 21 y que la gente que puede irse con sus críos al campo o, a, o a dejar los calores de Murcia lo hace. Lo estamos barjando. ¿eh? Eh, vamos a ver qué ocurre y, y vamos a ver con esta perspectiva nueva que se abre con el nuevo gobierno, con el que tuvimos contacto eh, con la persona más próxima, que es Diego Conesa, que tuvimos contacto con él anteayer sin saber que iba a ser delegado del gobierno. Ya teníamos concertada la reunión y nos sorprendimos de camino a la reunión con que era el, el delegado del gobierno propuesto que aún no lo es eh, hasta que no sea publicado en el Boletín Oficial del Estado ni siquiera sabemos si hoy en el primer Consejo de Ministros será nombrado bueno, y ese, esa es la, esa es la, la perspectiva y antes de las preguntas vamos a decir esto y lo tuve Dígorio en un momento bueno. que hoy nos hemos enterado que es Parlamento europeo, va a haber una pregunta con las evidencias... Bien. Nos hemos, nos, hemos, nos hemos traído alguna otra documentación, porque imagino que tenéis otras cuestiones que, que, que hacer, pero os podemos adelantar que, eh, como consecuencia o derivación de nuestra gestión el 23 de noviembre en la Comisión Europea, como consecuencia de una denuncia que hicimos a la propia Comisión diciéndole que la respuesta que dio el Gobierno a su requerimiento, eh, mintió que el, ministerio, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no respondió con verdad y, se, y fue una, una respuesta mm, mm, que no se atenía a la realidad y lo demostramos con documentación, hubo un medio que se, que se hizo eco de aquello. Eh, después se están siguiendo... Se están, siguiendo, se están continuando las preguntas a la información y en estos momentos es el grupo, uno de los grupos, el de ECO y los verdes europeos, el que eh, está haciendo una, una pregunta a la Comisión Europea, que si nos la, la concretamos... dice exactamente qué medidas piensa adoptar la Comisión para que... Eh, ...para que se cumplan las directivas de medio, de medio ambiente. ¿Sabe la Comisión que las directivas 2014 23 de la Unión Europea... ...de 26 de febrero de 2014 del, del Parlamento Europeo y del Consejo... ...no han sido traspuestas más que parcialmente por parte del Gobierno español... ...ya que si lo hubieran sido no sería posible tramitar el contrato de las obras complementarias que fue adjudicado a la empresa aldesa, bueno, todo esto es plantear claramente, eh, plantear claramente que la obra que se está haciendo carece de la legalidad que tendría que tener toda obra pública. Bueno, en cuanto tengamos el documento, nosotros no tenemos el documento. Eh, el documento no sabemos cómo, cómo ha llegado a las manos de esta periodista, pero no lo, no lo tenemos en la no lo tenemos tenemos. Eh, yo remito a, os remito al informe que está en, en la página web de, de Onda Cero y en el que eh, eh, habla claramente de esos de esas de esos acuerdos finales que os he dicho yo, luego los tres aspectos de, de barrera, de emisión de ruidos y vibraciones y de los vertederos de, de los, de los escombros, y de otros aspectos que. de la actuación del propio fiscal Díaz Banzanera y de otros aspectos que ella desmenuza en, en, el, en, en, este, en esta. En, este, en esta página web, en este trabajo que tiene colgado en la página web de Donde Hacer. Bueno, vamos a ver. Eh, nosotros, le, me, me alegra, yo no pertenengo a ningún partido, pero yo creo que eh, sí participo de, ...de una sensación de alivio social... ...que yo creo que compartíamos muchos españoles... ...hoy hay un medio que ha publicado una encuesta en el que... ...y yo me he sentido mejor, porque yo... Mmm, ...no quiero faltar a mi obligación de ser independiente... ...en el sentido que yo defiendo a colectivos ciudadanos... ...de todo color político, que son los que defienden... ...el soterramiento independientemente de ideología y, y, y resulta que hay un gran sector social que se encuentra aliviado con el nuevo gobierno, que ha visto bien la moción de censura y que eh, con un con el gobierno que eh, eh, se ha hecho público entre ayer y anteayer, eh, de personas que parece que nadie duda de su competencia y de sus mm, posibilidades de buen hacer, bueno, ha levantado ahora mismo pues una nube de esperanza que de la que participamos en ese sentido ya esta mañana he, he oído de que se van a empezar a reformar la, la, la reforma laboral del Partido Popular y otros medios, esperamos que eso ocurra y fue lo que le dijimos a, a Conesa el anteayer. tenéis en el mejor de los casos año y medio eh, pudiera ser que en octubre eh, mmm, al, eh, eh, una, eh, con la, la, la, los votos que encontréis seguros también eh, pudiera ser que se pudiera poner fin a vuestro gobierno es decir no podéis entreteneros lo que hagáis tenéis que empezar a hacerlo ya y en ese sentido lo que tenéis que hacer y es lo que le pedimos es paralizar no la llegada de la vez, que nadie lo entienda así, paralizar la electrificación de la vía en superficie. Esa vía en superficie, los vecinos con un grado de generosidad grandísimo aceptan la vía en superficie porque es necesaria por el sistema que aquí se ha proyectado si hubiera, hubiera sido otro sistema, tampoco habría sido necesario. Con el sistema que se ha proyectado, es necesaria esa vía en superficie para que por ella circulen más de 90 trenes que hoy pasan por el lugar que se tiene que soterrar. Los vecinos lo aceptan y saben que van a ser tres o cuatro años de tragar polvo, vibraciones, contaminación acústica y eso es un, un signo de generosidad que yo quiero destacar pero lo que no permiten es que por ahí llegue la alta velocidad. Por eso lo que le pedimos en primer lugar es que paralice la electrificación de la vía en superficie. Le pedimos además que tomara la, la vía de Camarillas que exigiera que fuera para viajeros, de manera que a final de año pudieran estar los trenes Talgo y Altaria en Madrid ...en tres horas y media... ...fue la, la segunda cuestión... ...que le planteamos... ...y le planteamos que... Eh, ...a la vuelta del tiempo que necesita el ministro... ...para ponerse al día... ...de, la, de las cuestiones que tiene, que tenía... Íñigo de la Serna... Eh, planteadas en toda España... ...y viera... ...y estudiara... ...en qué condiciones de legalidad... ...ciertas se han hecho las licitaciones... ...y las adjudicaciones... ...de las obras que aquí están... En, en desarrollo, que nosotros eh, eh, pudiéramos acceder directamente al, al ministro. Eh, en el tema de, de la estación mmm, provisional que podría hacer falta si es que se empeñan en que el AVE tiene que llegar a la región, cosa que a la que no nos negamos, dijimos que la estación de Beniel debe ser la, la opción más coherente, más barata, menos dilapidadora de dinero público. Porque además resulta que eso que nosotros pedimos y a lo que el Partido Popular se niega en redondo es lo que se ha hecho en otros lugares y es lo que tiene planteado el propio Partido Popular sin ir más lejos, por ejemplo, en Almería. En Almería se va a hacer una estación nueva de alta velocidad y va a ser en un barrio semejante de alguna manera al barrio del Carmen, donde tenemos nosotros la estación también, es el barrio de El Puche. En El Puche se va a hacer una nueva estación, pero se va a hacer sin incordio y sin estorbo de los trenes de alta velocidad, porque los trenes de alta velocidad van a estar en Almería, en otra estación provisional que se va a hacer en un pueblo cercano, que es Viator, que algunos lo conocerán, ...los que todavía hicimos la mile... ...cosa que ya no hacen... Eh, los jóvenes actuales... ...porque ha dejado de ser obligatoria... ...en Viator era el lugar donde estaba el campamento de la Legión... ...y de, eh, ...el campamento donde se juraba bandera... ...los soldados antes de irse a su destino... ...en Viator se va a hacer una estación provisional... ...para que el AVE lo tenga Almería... ...pero que no incordie en la construcción... ...de la nueva estación... ...y aquí que tenemos la estación hecha que no hay que invertir dinero, el PP se niega en redondo, no lo podemos entender. Entonces, fue la petición que le hicimos a, a partido, al Partido Socialista, a Diego Conesa, y nos admitió junto con el consejero responsable de infraestructura, Diego Navarro, eh, Navarro de apellido, Diego no, eh, no bueno eh, disculparme el absurdo el consejero de de, de, que es responsable de infraestructuras eh, del partido socialista que estaba en la reunión asumieron que aunque Beniel no había sido la opción del partido socialista en, en el pasado puesto que es lo que tenemos a mano y es una realidad tangible no la descartaba entonces eso es Esas son las tres peticiones que hicimos a, a Diego Conesa y eso es lo que queremos plante que llegue a la mesa del ministro lo antes posible. Sí, sí, eso lo planteamos, sí. sí. Lo he dicho antes, no sé si no me he explicado bien, pero sí se lo pedimos. ¿Es ¿Cómo? ¿Este informe? habéis conocido? No, es de 2015. Lo hemos conocido ahora, sí, sí. Ahora, en este momento, porque lo ha sacado eh, Rosa Roda. No, adjunto no. Eh, lo normal en un fiscal es que ante una denuncia él no se fíe de los informes que nosotros presentamos. Nosotros con ese mamotreto horrible que tenéis a vuestra espalda, que es la escalera. ...hemos presentado un informe... ...diciendo que esa, esa estructura no es segura... ...que está puesta sin cimentación... ...que está puesto sobre, sobre una acequia... ...todo eso lo hemos hecho... ...pero él no debe fiarse de nuestro informe... ...y nos consta que ha pedido un informe... ...a un técnico independiente... ...eso fue lo que hizo... ...a la vista del informe que nosotros presentamos... ...que era el de Ángeles Moreno-Micol... ...él pidió un informe... ...y lo hizo, como ya os he dicho... A, ...a la... ...bueno... A... ...lo hizo al Instituto de Medicina Legal... ...de Valencia... ...y este... ...este, este instituto... ...es el que emitió el informe... Eh, ...Díaz Manzanero... Lo, lo, ...lo archivó y con él... ...fue a la Audiencia Nacional... ...y a pesar de eso... ...la jueza aquella le dijo que no le reconocía legitimidad para llevar el tema adelante. No entró en el fondo de la cuestión, que es lo que ha hecho el Partido Popular, diciendo que la Audiencia Nacional nos ha quitado la razón. No, no, no, no. Lo que hizo es decirle, señor fiscal, no entramos en el asunto porque a usted no le reconozco la, la legitimidad para llevarlo. Ese fue el asunto. Y nos hemos enterado ahora, en este momento... ...de uniforme que no lo conocemos en la totalidad... sino ¿sí? en este par de páginas... ...que figuran en, en el trabajo de, de Rosa Roda. Bueno. Eh, mientras tanto... ...las obras... ...las obras... ...han perdido el ritmo que tenía ...porque llegamos a decirle... ...y, y Diego con esa se comprometió... ...esos señores que están trabajando... ...a marchas forzadas... ...en el punto cero de la, de la obra, es que no tienen otro lugar donde trabajar. Nos y él mismo, que no conocía demasiado el tema, nos preguntó y nosotros le dijimos... ...que tienen muchos metros para seguir trabajando. Aquí se han hecho unos muros pantalla en la estación, se han hecho otros muros pantalla... ...en la senda de los Garres, pero eh, no pasan de unos cientos de metros. Hay que hacer miles de, mu de muros pantalla y hay muchos otros lugares donde trabajar, y él dijo que si podía los mandaría a otro lugar para que eh, de momento abandonaran este punto cero, que es el punto crítico con el que el Partido Popular nos está presionando y con esa, esa desproporcionada presencia policial nos trata de amedrentar. Bueno, eh, eh, me, he traído, me he traído un plano, me he traído un plano que es un plano, de esto es un plano del ministerio, de Adif. esto no es, en el que han, hubo un momento en el que la vía provisional no estaba contemplada para el AVE, no, no, no, era una vía provisional para los trenes actuales, lo que nosotros, nosotros estamos pidiendo. Y esa vía provisional mantenía los pasos a niveles. E incluso, aquí lo tenéis gráficamente, cómo planteaba el acceso de la calle Pío XII, Torre de Romo, cómo planteaba el acceso en el momento en que tuviera que hacerse el soterramiento en ese lugar en concreto, que es el paso a nivel, con un desvío en curva que superaba ese punto y luego, ...seguía la ...luego volvía a la carretera... ...al lugar original... ...sobre un soterramiento ya construido... ...y que podía aguantar el paso de vehículos... ...estos son planos de Adif... ...son planos oficiales de Aldesa... ...pero cuando a Íñigo de la Serna... ...le comen el tarro y le dicen... ...que tiene que venir el ave en superficie... ...entonces estos planos se guardan... ...porque tenéis que saber todos... ...que esa no era la opción inicial... ...por eso... Ana Pastor ha estado en, en Beniel... ...en dos ocasiones... ...es que Beniel... ...entraba en los planes de fomento... ...para la llegada del AVE a Murcia... ...no es un capricho nuestro... ...sin embargo ha sido el Partido Popular... ...ha sido Pedro Antonio Sánchez... ...ha sido el alcalde de Murcia... ...el que le han dicho que no... ...que... ...venga el AVE antes... ...que venga el AVE ya porque a lo mejor con la foto del tren Pato en el Carmen pueden ganar los votos que han perdido en nuestros barrios. Pero lo inicial era esto y con este plano, con estas perspectivas, el Ministerio de Fomento, la ministra Ana Pastor ha estado en Beniel y esta era la opción oficial hasta que el Partido Popular de Murcia hizo cambiar los planes. Esta es la realidad. Bueno, pues por mi parte nada más agradeceros, agradeceros vuestra presencia y como siempre estamos a vuestra disposición. después de saber lo, los manejos internos que llevan los políticos, después de saber el cinismo con que han tratado todo este tema. Es tremendo, es tremendo, es vergonzoso, es una aberración a todos los barrios del sur. Solo tienen interés de su partido, intereses económicos, pero no tienen en cuenta a los ciudadanos del sur. Han, quieren, han intentado, que no lo van a conseguir, pisotear nuestra dignidad, romper nuestra dinámica diaria, diaria de vida en nuestros barrios, eh, someternos a un gueto, pero no lo van a conseguir, no lo van a conseguir, y después de toda esta documentación, deja, queda, muy, queda muy evidente que no se puede uno fiar de ellos no se puede fiar de ello, que se necesita tener un estómago de ballena para consentir todo esto, porque hay un colegio, un colegio ahí, hay un instituto ahí, hay edificios pegados a la vía, y todo eso, todo eso, todas las personas y criaturas hasta de, de guardería, todo ese impacto que habla, el documento habla de, de salud, de pérdidas de salud por todo esto, todo esto, son capaces por intereses políticos y económicos de permitirlo. ...de permitirlo... ...es algo ya que es inconcebible... ...es que no se puede concebir... ...y gracias a Dios estamos despertando... ...poco a poco vamos despertando... ...a esta situación... ...y vamos a seguir luchando... ...y vamos a seguir unidos... ...y vamos a estar aquí... ...y van a quitar la pasarela... ...la pasarela la van a quitar... ...la tienen que quitar... ...y ese... ...y cuando, y cuando la quiten... ...cuando la quiten... Tiene que tronar Murcia entera. Bueno, bueno, ya está. bueno, mientras mientras tanto nosotros seguimos y la estrategia no puede ser otra que la defensa pacífica, no violenta de nuestros derechos y de nuestra dignidad. Alguien con su provocación ha estado esperando que se nos fuera la cabeza y se nos fuera la mano en algún momento. Eso es lo que quieren y eso es lo que esperan de alguna manera para poder justificar esta presencia de medidas de fuerzas policiales, como si aquí, en vez de vecinamos, en vez de vecinos decentes, fuéramos delincuentes. Somos, estamos defendiendo la dignidad de nuestros barrios y eso. Aumenta la calidad de un defendario crítico, no sometido caprichosamente a quien manda y esperando que llegue un gobierno que se merezca la lealtad de los vecinos. Estamos deseando que haya un gobierno que se merezca la lealtad. Lo legítimo, lo deseable es que existan unos gobernantes que se merezcan la confianza de sus vecinos, pero eso hoy por hoy no existe en nuestra región. Así que en LOLE.